La gente con el coronavirus como que no quiere salir, hay algunos que no quieren salir y otros que sí quieren salir porque hay gente como que no le están dando mente. Yo siento como que hay personas que no le están dando mente. Vamos a ver uno de los videos que se han publicado en las redes. Gente que están como desorientada, como que ven esto como un chiste. ¿Está tomando usted para prevenir el, el coronavirus? ¿Qué, ¿Qué estoy tomando? ¿Qué medidas se está tomando para, para no contagiarse? No estoy tomando nada. Pero no se está lavando la mano con más frecuencia. No, yo me lavo mi mano. Vamos a ver otro video de gente que están opinando y diciendo cosas incoherentes. Mire, este, este señor dice él que, que a él le gusta que esté el coronavirus. Oye, qué barbarazo. A él le gusta que esté el coronavirus porque él no entiende que, aunque tú tengas mucha venta hoy, eso no significa que se, se va a reflejar siempre. Vamos a ver lo que dice el señor agradecido del coronavirus aquí ha sido una demanda demasiado grande, de verdad que quisiera que vinieran más virus, porque aquí se ha vendido formas. ya vieron lo que dijo el señor que a él le gusta a él le gusta que haga coronavirus a él le gusta, miren ¿Eh? a él le gusta que haga coronavirus, yo no entiendo esa vaina Dije, porque gana dinero. Pero charlatanazo. Tú no te has dado cuenta que tú vas a vender mucho en unos, en unos días. Después tú no vas a vender mucho. Eso es ahora que muchas personas, después a la persona, se le va a hacer más difícil comprar. No sea tan bruto, viejo. Deja de estar diciendo en televisión cosas así, motivándole a la gente. Y hay gente que, ya, que se lo van a creer eso. Hay gente que se lo van a creer. Mm. Vamos con otro video de lo que han salido. Que ha salido tanto videos de gente, mira. que y yo, yo tengo que sorprender. Ah, bueno, en esto tienes razón. Estos muchachos son de una fortaleza, creo que de Santiago, déjame ver. De Santiago Rodríguez. Y ellos piden que no lo visiten. Ellos dicen que no, que no lo visiten. Que ellos no quieren que la gente de afuera le lleve el virus. Vamos a escucharlo. Los internos de Santiago Rodríguez aquí... Quieren hablar sobre su visita. ¿Qué usted dice, señor? Bueno, nosotros tengamos para decirle que en verdad nosotros no queremos que entre visita porque queremos cuidar nuestra salud. Porque en verdad nos hemos dado cuenta que la calle es demasiado vivo y como nosotros aquí adentro no tenemos por ahora, no queremos que, que venga de la calle venga a afectarnos. No es que estamos en contra de nada, estamos a favor de todo lo está haciendo por nuestro bien. Lo que yo quiero es que nos prohíban la visita porque en verdad nosotros hoy no la necesitamos, queremos que la cosa se ponga mejor porque en verdad nosotros queremos estar ahí bien. Y estamos dando cuenta que esta enfermedad, por lo que veo, va a afectar a muchos ciudadanos y puede entrar un ciudadano con el virus y afectarlo a nosotros. Yo quiero que los presos, si están de acuerdo, digan si quieren visita o no quieren visita. ¿Qué ustedes quieren, presos? Miran esto, ahí está, los, los presos son responsables. Señores, buenas tardes, buenas tardes. Ahí están. Es por eso. Los, los presos están. Son más responsables que muchas No, y sueños. en la realidad, no no nada más en esa fortaleza, sino sí. en todas. Porque imagínate, tú, infectan un preso inmediatamente, no sí. va a dar tiempo a sacarlo ni a ponerlo en cuarentena. No, y se van a poner todo. Y se van a poner todo. Tiene to? mucha razón, deben tomar esa medida en todas las fortalezas, señores. En toda. También otra cosa. Esto parece un día de huelga fallido. Entonces uno la, cuando sí. la huelga como que, que, que no se da bien. Completa. Que no se da completa. Señores, debemos tomar en cuenta que nos están cuidando. Sí. Nos están cuidando y usted tiene que tomar esa medida. Si usted ve una cuarentena, tranquilo en su casa. El que tenga que ir a trabajar, usted va y trabaja, coja la medida, lávese la mano, no haga contacto con no, gente. una doña que dice que se lava la mano cada 4, 24 horas. Cada 24 no, porque tú te puedes guiar de ahí esos videos de cómo que estamos parados. Ese señor dice que él le da gracia al coronavirus. Es una cosa de ignorante. Nosotros tam... Mira, este es un país que yo creo que hay dinosaurios todavía aquí y, y, y, y, y indios. No, es sin relajo. ¿Cómo ese señor? no, Ni, ni en Checha, ni no en Checha. Y esa señora... Aquí hay muchas personas. No es como esos países que tienen cuatro mil años más que uno de luz. ¿Usted entiende? ¿Qué pasa? Usted no puede ser tan bruto. Es cuidando lo que está. No es que usted esté infectado. Que usted, que usted lo va lo van a trancar. No es eso. Es para que el virus no se propague. Aunque eh, el ministro de, de Salud Pública y no sirve uh -huh. para nada... Oye, si tú eres amigo, usted eres mucho no, amigo en el gobierno. Yo creo que ellos, eh, no es que ellos no sirven para nada. Eh, no, Han, ti, Tienen su falla. No, no, fallan no. Ese alguna, ministro, alguna, ese alguna ministro falla? pudiera ya eh, el, el señor magistrado, eh, Danilo Medina. ¿Por qué? Debía quitarlo. Dame, dame una razón. Una Así razón dame. que se ha equivocado varias veces. ¿Cómo con qué? La vez, la vez que se Varias la. veces se ha equivocado. Y te apuesto que el número que dan no es, no es el preciso. Yo te apuesto a ti que hay más tiene no, que hablarle no, con no, realidad Yo no puedo decir que hay más. No, yo, yo no, hay gente no confío. Que están, están especulando mucho también. Están no confío, mucho. no confío. Te voy a decir por están especulando mucho. Aquí ha pasado unos caso en San Francisco y Macorís y ya lo quieren eh, vincular con el coronavirus sin, sin, sin, sin informar Es que la gente pregunta, la gente tiene sí, que porque preguntar. Inmediatamente tiene... Que no puede especular. En todos los países del mundo. Escúchame. El director de salud pública ya escúchame, es? En todos los países del mundo. Nadie puede a boca de, de, de jarra, de, de, de vaina. Me, a dar informaciones que las autoridades no han dado, no pueden dar autoridades, no lo dijeron muy claro, solamente las autoridades pueden informar si es coronavirus o no. Y ya la gente aquí, en los en casos de San Francisco de Macorís, sin tener una prueba, están hablando eh, a lo loco. Espere que el Ministerio de Salud lo informe, porque eso puede, puede ser que sí, pero puede ser que no, y hay gente que se vuelvan locos. En ese, en, en, en ese tipo de casos. mira, lo que yo, yo, lo que yo me explico la es. La gente tiene que dejarse llevar por las autoridades. Lo que yo me explico es: Génesis. Que aquí debe, debe haber un vocero de salud pública. Pero, o, ¿eh? Aquí lo hay. Sí, pero que inmediatamente eso, las dos personas hoy, que eran dos conocidos míos, lamentable esa muerte, uh -huh. debieron de una vez, ese vocero, con los papeles en la mano, de por qué fallecieron. Una rueda de prensa, eso de una sí, vez. eso sí. ¿Estoy que... equivocado no. o no? No, ahí yo te doy la razón. Pero el hecho de Fugado que ellos de no han el dado todo... la. Ya, para, para que la población se esté tranquila. Está bien, yo te. te ahí yo te doy la razón. Ahora, el hecho de que Salud Pública no ha informado y no ha aclarado cuáles fueron las razones de la muerte de esos, de esos jóvenes que murieron en San Francisco de Macorís, no significa que nosotros vamos a estar por las redes sociales regando cosas que son mentiras. No se puede regar cosas que son que usted no que usted ni siquiera sabe usted no es médico usted no usted estaba ahí usted usted que más sabe porque hay gente que cree que son los que más saben no porque a mí me dijeron quién te dijo a ti espere que las y los medios de comunicación informen y algunos medios de comunicación tienen que ser responsables. Y si, y, y si ponga el, el, el, el director de salud pública que lo diga y lo confirme en un video, porque eso no tiene eso no, eso no es difícil. Con un video usted lo confirma. Que él mismo lo diga, no que usted lo diga. Entonces, yo creo que la población a veces se deja llevar a veces de las emociones. Tenemos que cuidarnos y tenemos que estar en su casa y todo el mundo trancado. Y yeah, es así tiene que ser, como dice el presidente. Pero tampoco vamos a informar cosas que son mentiras y que usted ni siquiera sabe. A mí me tiró más de 50 gente y a mí preguntándome, me Dije que si sí, ese muchacho joven murió. Yo no lo yo no sé. Mira, ahí está neto ya, ya, ya, ya, ya, se ahogó. No, ya yo estoy, ya, ya estamos paniqueados, o sea, algo que se paró cuando me cuando me un Sí, pe, sí. Pe, Pero cu, el eh, coronavirus, eh. coronavirus una gripecita, pero yo tengo No, es algo serio. Señores, no, fuera de coro es fuera es del algo coro. serio. Lo que pasa es que la gente en, la, en las redes sociales y en los WhatsApp y en la, comienzan a publicar informaciones Falsa. Sin el Ministerio de Salud ni las autoridades confirmarlo. A mí no me interesa si están atrasados, si, si están adelantados, si no lo han dicho. Eso no es una competencia de uno. Ellos son los que lo tienen que informar. ¿Por qué? Porque si si un ejemplo, usted viene, vamos a poner un ejemplo, el establecimiento de de, de nuestro amigo, de lo que creen en la libertad. No uh -huh. voy a mencionar el nombre, para darle cuña. Que trabajaba uno de los muchachos que murió. Santo, nuestro amigo santo. Viene y decimos que sí, en la, en la que sí, que eso fue, que fue por tal, tal virus. La gente le cae a ese negocio sin saber. ¿Tú entiendes? Claro, Entonces, no, por eso son cosas, son temas mucho. serios. Que Pero hay eso se controla, eso se controla. Inmediatamente, Salud Pública lance un comunicado. Eso de una vez se resuelve. Todo el mundo callado porque ya las autoridades desmintieron los rumores. Pero las autoridades de aquí las matan para cobrar. Para más nada, un saludo a Dilenia que nos está viendo para, en el Madrigal Para Víctor Puntiel Ay, ay, ay, Víctor Puntiel, papá el anuncio. Hijo. Y la mamidol, ¿Eh? eh, la mamidol que, que, no que no está viendo. La mamidol. Mami un saludo sí, a la, la mamidol. La... Entonces, a veces tenemos que tener eso. O sea, tratar de no regar noticias a los locos sin saber. O sea, usted tiene que tener cuidado. Miren, esperen que el ministro de salud lo informe. ¿El ministerio de salud lo informó? Bien. Usted, ah, yo, adelante. Que, lo, que lo diga a las 8 de la noche, lo diga a las 1 la de la mañana, es lo mismo. No, usted, no, usted Que lo diga a temprano, que lo diga a tarde, a usted eso no le va a afectar. Esperen que sean ellos que lo digan. No estén creando noticias que no son. Ah, un video, Neto Flow, cuando volvamos, vamos como más con los sobrosos para allá. Ya. Yeah. <risa> pues en vivo. <risa> es así que.